tiene visos de veracidad y que debe de preocupar a la República Dominicana y se trata de la posibilidad de que las difíciles situaciones socioeconómicas que vive Haití uh, desemboquen en una avalancha de ciudadanos haitianos en la República Dominicana. El Ministro de Defensa ha dicho que la frontera está sellada por aire, mar y tierra que tenemos 8.500 militares cuidando la frontera y nosotros que tenemos ah, tantos años viviendo aquí en el país, tenemos la, el resquemor, la duda de que no será esto un momento para la intensificación del negocio en la frontera. Desde cuándo a los militares le ha importado cuidar eh, que los haitianos entren o no salgan de aquí, sino que su principal función ha este sido. Parte de su negocio? Correctamente, correctamente. Antes. Antes digo. fue una especie de castigo enviar un militar a la frontera. Sí. Me ahora imagino. Ahora premio. me dicen que es un premio o una negociación cuando el mismo militar promueve un, una especialidad hacia allá. Lo que me preocupa de esto es que hay eh, regiones del sur profundo que han sido prácticamente abandonadas por dominicanos y la ocupan haitianos. Eh, una nueva avalancha de, de haitianos hacia la República Dominicana con un Estado que no tiene previsión con relación a cómo tratar a sus vecinos, que no sabe cuál es la forma de mantener relaciones armónicas con ellos, de tratar de establecer una relación desde la potencia económica que somos nosotros con relación a ello, me preocupa una reedición del caso de Servio Bosnia y de Yugoslavia, donde es muy parecido. En, en un momento dado hubo una secesión del territorio porque la ocupación del territorio que tenían los habitantes de Montenegro con relación al servicio que se produjera una guerra y Yugoslavia fue, fue desgarrada. En República Dominicana nosotros tratamos esos temas como si fueran un cuento, como si fuera un asunto de esos rayos, pero la realidad está ahí. Y hoy hay primera plana del Fondo Monetario Internacional dando cuenta de que es muy posible eh, la, que se produzcan situaciones difíciles en Haití que de alguna manera se van a reflejar en la República Dominicana. Lo preocupante de estos casos es que nosotros nos encontramos inmersos en un proceso electoral y ninguno de los candidatos tiene una política definida de frente a nuestras relaciones con Haití, con excepción de la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido conservador, y que es el partido que tiene posiciones fijas con relación a todos los temas, que son se consideran tabú en la República Dominicana. Ellos sí. tienen su punto de vista con relación a la voto, a la ideología de género, al caso haitiano, a la corrupción y todos otros casos. Como el, todo conservador. Correcto. Sí. En nosotros casos de los partidos... Partiendo ¿sabes? de la realidad que vivimos. Ah, los conservadores son así. Sí, esa forma en Claro, eso es lo que lo identifica. Entonces, el culebreo y el sacar los pies es lo que identifica la otra cosa y... y, y lo que podemos socializar, eh, eh, y me gustaría que usted diera su opinión, es esta. ¿Ustedes creen en la Fuerza Armada como institución para evitar una avalancha de haitianos hacia República Dominicana? No, imposible. Ahí, ese, ese que tú acabas de traer a colación acá tiene dos matices. Primero, eh, ni siquiera en los Estados Unidos que es quizá Cierto. la frontera mejor protegida del mundo porque tiene no solamente recursos, sino tecnología tiene todo. empleada sí. para eso. Sí. Incluso creo que hay una parte ya que tiene un muro. Sí, está electrificado. Hecho ¿no? por Haití, no, tiene 17... No, Haití, no el propio Haití empezó sí. en Jiménez. Ah, entonces, No, no, me estoy refiriendo a, los, ah, Estados, a Estados Unidos. Unidos. Ya. Sí. Hay una parte que tiene un muro. Sí. Lo que quiere decir que ni siquiera en Estados Unidos deja de colarse gente, mexicanos, centroamericanos, etcétera. Y a pesar de la protección, a pesar de la inversión, a pesar de la tecnología. Lo que quiere decir que nosotros aquí tenemos que vivir con esa realidad. Siempre habrá. ¿Qué es lo que, qué es lo que nosotros.? ¿Cuál es el problema que tenemos? La cantidad. Es un problema de cantidad. Porque en definitiva, el ejército dominicano. Volando, sí. El ejército dominicano. No que no tenga condiciones, no tiene voluntad. Condiciones sí si tienes, que claro. lo compro el discurso, realmente. No tiene voluntad. ¿Por qué? Porque ese es uno de sus principales negocios. Sí. El, el La pobreza. Del, y, el, y el trasiego, el trasiego <risa> haitiano, el trasiego haitiano. Eh, usted lo ve, nada más que hice para... ¿Tú sabes cuál es la tecnología que ellos usan? Yo no pude hacerle foto a, a, a, al, al, al, al equipo que ellos utilizan para parar a un vehículo que no le quiere parar. Una tabla con muchísimos clavos y se la tiran ahí. Se la tiran, Y se, sí. te lo, se te explota en la goma. Entonces, una tú tienes trinchera. Que una trinchera, la tiran y la tienen a, a, a, tú la ves al borde. sí no, ellos tienen su tabla ahí adelante todo el mundo. Cuestión de que si, tú, si te paran y tú seguiste, sale se un guardia por el medio de una esquina tira y la, la cruza tabla ahí. y sigue derecho. <risa> ¿Eh, Parece un puerco espín la tabla. Una cosa que da risa, pero realmente da pena también, porque uno como de, dominicano dice, ¿qué seguridad tenemos a nivel fronterizo? Y real y efectivamente, yo entiendo que nosotros, como vecinos, los, los, los vecinos que tiene Haití. Tenemos que entender que Haití tiene una situación crítica y que lo, lo que debemos de hacer es ayudar al vecino, pero allá, el vecino allá, porque si, si, si el vecino se apodera del territorio nuestro, un vecino que nunca nos ha querido, Haití nunca ha querido la República, ya que nosotros nunca hemos querido tampoco. Sí, pero nosotros hemos tenido más, más momentos, más momentos de solidaridad, de solidaridad con ellos que, que ellos. ellos. Que ellos, pero además desde el punto de vista histórico la República Dominicana nunca le ha interesado ocupar Haití claro, y Haití si no ha ocupado en dos ocasiones, claro que sí, lo sí. que quiere decir que hay que el hay Trujillo que le dio 8000 mil kilómetros cuadrados a Haití ¿Quién? Trujillo Sí, cuando aquel sí. Sí, pero esa, esa parte se marca dentro del desarrollo como potencia de lo que sucede que Haití se liberó en el 1804 cuando nosotros andábamos aquí en pantaloncillo como sociedad y casi desnudo. Sí, Haití fue una sí, potencia sí, sí, sí, que contribuyó con, con, claro, claro. con Matí, con Bolívar, entonces no es sí, lo sí, mismo, o sí. sea, Haití fue una o potencia sea. que se vio precisada, quizá no a invadir a la República Dominicana, porque el movimiento original, como comenta Juan Bo era simplemente satisfacer a los soldados, que ganaron eso de repartiéndole tierra de este lado de, de, de, de la frontera, entonces, o sea, que no fue un, un proyecto colonial propiamente dicho, sino no, un asunto políticamente armado. Correctamente, entonces mm. eso eso y eso lo, lo han lo han le dado una interpretación que no lo tiene. Que yo te digo a ti que la cuando el general dice que la frontera está blindada es verdad. Claro, no se si lo está dice. Está blindada para, para que no pase que un no ajo. Pase ajo Mira, tú sabes que en relación a eso un tema, grano de ajo no pasa. Pues una ¿Qué y, uno, eso y uno de es, los es, lo, es, es, es increíble y uno no, de los no. delitos capitales de los últimos tiempos fue ocho sacos de ajo en una en una que llevaba un tío. tú sabes que se debe estar casi condenado a 20 años yo tengo eh, mi tía que está en España se quejaba los días que llegó cuando ella manda las respectivas cajas que mandan a los abuelos y a los papás, ella decía que cada vez que manda eh, como ajo. paquetes grandes de ajo, no llegan. Y la abuela mía, te lo juro que hace dos días hablábamos del tema, y decía y, y hablaban ahí dice, y ahora en la otra caja, que mando tampoco están los ajos. Entonces digo yo, bueno, eso que lo no están abriendo. Y dice, yo, yo me voy a quejar allá. Y eh, esa situación mira, de los ajos. Yo quiero decirte que, que bueno que tú trajeras el tema y que ciertamente no hemos ido olvidando porque nosotros vivimos del día a día claro, en República Dominicana claro, claro. y nosotros en la parte que tiene que ver como visualizamos desde el, la FNP es un abandono a la política real del Estado Dominicano respecto a ti lo que se ha pedido es que la clase internacional que se convirtió en el protectorado ...de Haití, desde aquel momento cuando la minustad... Pero llegó. ya nadie le importa a Haití. ¿Eh? Ya nadie no, le importa entonces, Haití. Ya no Ya no tenemos esa fuerza conjunta que proteja... ...entre la realidad haitiana y frontera con realidad dominicana. De hecho, Haití no tiene viabilidad. Desde aquella época que una eh, comisión vino de las <risas> Naciones Unidas... Pero qué gravoso hay en el tapete la ausencia de la política y de la atención directa del Estado, que es el que debe de preservar eso, a una situación que tú planteas de posible avalancha, que ya lo dice el FMI, el Banco Mundial, como proyecto de préstamos que hay que transformar incluso el sistema fiscal de, de Haití porque allí no hay nada entonces eso va a generar mucho más presión eso va a generar mucho más dificultad y lo, y lo más gravoso es la ausencia de la clase internacional que, que, que habíamos no acordado entre dos naciones entre las naciones de ayudar a Haití a restablecerse en Haití no que República Dominicana como es el último plan que tienen un grupo incluidos dominicanos aquí que son solamente comerciantes del dolor y la desgracia tú sabes de ese lo pueblo. Que, tú sabes, es, pero tú sabes que duele más, Francia, duele. que eso que tú acabas de decir, que es verdad, yo no lo niego. Pero duele que nosotros no hayamos manejado una política clara, no. seria y viril, digamos, frente a Haití, y que los gobiernos que hemos tenido hayan tenido que sucumbir por comerciantes que Haití constituye su principal Correcto. cliente. De mañana